Hola, ¿qué tal mi gente? En el día de hoy vamos a ver esta página para leer las estadísticas del mundo de las criptomonedas. Esta página se llama CoinGecko. Eh, esta página es muy parecida a CoinMarketCap, ¿ok? Entonces yo voy a explicar qué es lo que significa todo esto. A diferencia, vamos a empezar por la parte de arriba. A diferencia de CoinMarketCap, donde hay registrado aproximadamente entre token y criptomoneda, hay, hay registrado 16.000. Aquí solamente hay registrado 12.000 entre criptomonedas y token, ¿ok? 12,000. Entonces aquí tenemos intercambio que no son, es eh, eh, lo mismo que significa exchanges, que son las casas de cambio que te permiten hacer el intercambio de criptomonedas, que hacen la función parecida a lo que hacen los bancos. Los bancos facilitan el intercambio de, de divisas, ¿ok? Entonces una capitalización de mercado aquí dice aproximadamente de 2 trillones de dólares, ¿ok? 2 trillones de dólares. Si va, ustedes van a CoinMarketCap ahora mismo, mientras yo grabo este video, tiene aproximadamente 1.9 trillones de dólares. Luego aquí me dice el volumen de las últimas 24 horas. Eso significa que hay 100 billones de dólares que se han, eh, se han ejecutado en operación en las últimas 24 horas. Entonces, esto aquí vamos a lo más importante, ¿verdad? porque no lo vamos a ver todo, pero... Aquí yo puedo ver monedas, puedo ver eh, las que han sido recientes añadidas, etc. Vamos a leer esta gráfica, ¿verdad? Aquí yo tengo que me rankea el Bitcoin, me las rankea por la capitalización de mercado. En estos momentos el Bitcoin tiene un precio de 42 mil dólares. Por ejemplo, hace un día, ahí me está diciendo ese por ciento es que subió en las últimas 24 horas. Perdón, en la última hora el Bitcoin subió 0.6%. En las últimas 24 horas el Bitcoin subió 1.6%. Cuando está verde significa que subió, cuando está rojo significa que bajó. Y hace 7 días eh, el Bitcoin ha bajado un 12.3%. Entonces aquí me habla de la volumen en las últimas 24 horas. Ese volumen significa el dinero que se ha utilizado, que ha, que ha pasado de una mano a otra. Ahí hay un total de 21 billones de dólares. Una locura realmente. Y su capitalización de mercado actualmente al día de hoy, la capitalización de mercado baja juntamente con el precio, es de 791 mil millones de dólares. Eso viene siendo 791 billones. O sea, eso está casi cerca de un trillón de dólares. Entonces, si entramos al Bitcoin, por ejemplo, yo puedo calcular, aquí me da bar me da el precio, me da la sigla del Bitcoin, me dice... Este numerito aquí, capitalización de mercado, ese número es el, el precio actual multiplicado por la cantidad circulante. O sea, la cantidad circulante del Bitcoin es 18 millones de Bitcoin. El cantidad, la cantidad total es 21. Eso significa cuando se crearon, se crearon 21 millones de Bitcoin. Pero el público solamente maneja 18 millones. Este, este monto que está aquí se llama supply o circulating supply o cantidad circulante. Ok. Algunos se preguntarán qué, qué pasa con la cantidad restante, la diferencia entre 21 millones y 18 millones. Es que regularmente los proyectos, las empresas se quedan con ese dinero para financiar, eh, invertir en equipos, etcétera, etcétera. Regularmente en el, en el white paper de los proyectos se encuentra una descripción mayor de lo que se hace con esa criptomoneda que se sacan del público. Aquí tengo de nuevo el volumen. Ok. Luego tenemos este monto que dice valoración tras la dilución total. Eso significa eh, la capitalización de mercado del Bitcoin incluyendo las monedas que no están en circulación. O sea, incluyendo esos 21 millones. Ahora bien, ¿cómo aquí con este chart o esta pequeña diagrama yo puedo calcular el precio del Bitcoin? Por ejemplo, si yo divido su capitalización de mercado, vamos a copiar este número, capitalización de mercado. ¿ok? Lo vamos a llevar a la calculadora, capitalización de mercado. Eh, yo voy a poner coma porque en mi país se utiliza la coma ¿ok? eso va a ir entre 18 millones que sería la cantidad circulante vamos a copiar ese número vamos a poner la coma estamos dividiendo capitalización de mercado entre cantidad circulante miren ahí cómo me da el total el total es 42, que equivale al precio actual del Bitcoin. Ahora, si yo divido ese monto que está ahí entre 21 millones, también me va a dar el precio actual del Bitcoin porque esa es cantidad diluida. Significa incluyendo todas las criptomonedas que no están en circulación. Otro dato importante que me da esta página de CoinGecko es que yo puedo ver la gráfica de cómo se ha manejado el Bitcoin. Por ejemplo, esto es el precio. Ahí se ha manejado. Yo puedo ver 24 horas, hace 7 días. Tengo 14 días, 30 días, 90 días, un año, el máximo. ¿Verdad? Aquí tengo en la parte derecha un resumen, el precio del Bitcoin, su capitalización de mercado. Tengo el dominio de la capitalización de mercado. ¿Ok? Tengo, eso es, por ejemplo, en comparación a la capitalización del mercado en general. El Bitcoin tiene un 38%, o sea, por encima de todo lo que tiene todo el mundo. Aquí habla... Del volumen de lo que se ha comercializado en la última 24 horas y ustedes saben eso. Máximo histórico, por ejemplo, el Bitcoin llegó el 10 de noviembre a 69 a 69 mil dólares. El mínimo histórico eh, a 67 dólares. Eso fue julio 6 del, del 2013. Hace 8 años el Bitcoin valía 67 dólares. Ok, entonces. Aquí también puedo ver, por ejemplo, la capitalización de mercado en forma gráfica. Regularmente la capitalización de mercado va a tener la misma gráfica muy parecida al precio. Miren, aquí está capitalización de mercado y miren cómo el precio. ¿Por qué? Porque mientras sube el precio, la capitalización sube, sube el precio. Si la capitalización baja, baja el precio. Y también tenemos... Un gráfico de vela parecido a Trading View donde nosotros podemos ver, por ejemplo, velas de una hora, cómo varió el precio en una hora. La vela verde significa que el precio subió, la vela roja significa que el precio bajó. Ok, regularmente donde termina una vela empieza otra. Miren aquí donde termina esa vela roja, el precio vino de 4174580 y bajó hasta 414728. Luego de nuevo sube aquí de, del mismo precio donde se quedó y empieza a subir hasta ahí. Llegó ahí. Esos son los gráficos eh, de las velas. Esa línea, lo que significa que el precio llegó ahí en un instante, pero luego se mantuvo estable ahí, en ese periodo, en esa hora. Eso equivale, si lo vemos abajo, equivale a las eh, 14 horas. ¿ok? Abajo te puede ver la hora, aquí te puede ver los precios. Bien, funciona igualito. Puedo cambiar las horas, puedo decir eh, hace un día, velas de un día. Si yo le doy aquí, con la ruedita del mouse... Puedo poner las velas más pequeñas o más grandes, por ejemplo, aquí con la rueda del mouse. Si doy clic adentro, hacia arriba o hacia abajo, se pone ancho o más estrecho. Miren, puedo abarcar más. Ahora si doy aquí, las velas crecen. Entonces también puedo utilizar diferentes tipos de indicadores, etcétera, etcétera, para leer las velas. Aquí yo puedo ver, por ejemplo, mercados, en qué parte se encuentra el Bitcoin, por ejemplo, disponible. O cuál es casa de intercambio, yo puedo ver. Ahí miren, Binance, está ta Kraken, está ta Currency.com, Crypto.exchange, todo eso. ¿Qué más puedo ver? Ok, un dato muy importante. Aquí yo seleccioné, por ejemplo, Ethereum, ¿verdad? Siempre, me si me voy a la página principal, eh, vamos a tomarle Ethereum, por ejemplo. Algo que yo puedo visualizar en esta página de CoinGecko. Ok, aquí en la parte derecha, por ejemplo, yo puedo ver la página web de Ethereum, por ejemplo, si le doy ahí, me voy a la página eh, oficial de, de Ethereum, miren ahí, ahí usted puede leer todos los detalles que usted necesite, que usted quiera saber. Esa es la página oficial de Ethereum. También yo puedo ver, por ejemplo, un dato muy importante, es que yo puedo ver aquí, por ejemplo, donde dice Scan o exploradores, por ejemplo, yo le voy a dar a Scan. ok, y me voy ahí. Aquí, por ejemplo, yo puedo ver las transacciones que se hacen y puedo ver también las carteras. Por ejemplo, si yo le doy un, un clic cualquiera de estos que están aquí, me va a llevar a esta página donde, por ejemplo, me dice hace un minuto, ¿verdad? Me dice hace un minuto pasó de, de esta cuenta a esta cuenta 0.2 de Ethereum. Entonces me va diciendo ahí, por ejemplo, transacciones. Eso son eh, carteras o, ¿verdad? De una persona a otra persona. Por ejemplo, ahí me dicen, miren la cantidad de Ethereum me está, me está diciendo. O sea, yo puedo ver aquí, por ejemplo, que se pasó 0.043 Tyrion hace un día y ocho horas desde esa cuenta a esa cuenta OpenSea, que es una cartera de un NFT. Quiere decir que con eso se compró un NFT. ¿Está bien? Entonces, así se utiliza. Recuerden siempre mantenerse bien informados sobre el mundo cripto. Recuerden también que mientras más informado usted esté, muchísimo mejor. Así que nada, nos vemos en el próximo video y hablamos ahorita.